Al iniciar el trabajo con esta acción, deben instalar todo lo que venga dentro de la carpeta, es decir los dos paquetes de pinceles, los patrones y la acción, vamos a la ruta de ubicación, e instalamos, de esta manera. Antes de iniciar, deben tener estos valores de imagen, en color debe ser tipo RGB, y el canal de 8 bits, vamos a la esquina superior derecha de la paleta de capas, y vamos en, opciones de panel, y tenemos que tener nuestros valores de esta forma, si está así, bien, si no, habiliten como se ve en el video. Y el idioma de Photoshop en inglés, miren videos de cómo cambiar el idioma. Presionamos comando F9, para la paleta de acciones, vayan a ventana y habilítenlo, como se les haga más fácil. Ahora, damos play al paso 1, y damos continuar. Ahora, paso 2, lo mismo, continuar. El siguiente paso, se hace a mano, por así decirlo, sobre la capa derecha negra, se aplicará el pincel, miren bien al seleccionar, por el momento crearé una capa clon de la imagen original, y le agregaré un poco de curvas, su comando, control más M, será para oscurecer un poco, observen. Aplicamos distintos pinceles, claro, pueden usar sus propios pinceles, aceleraré el video para que vean más rápidamente, el pincel en color blanco será para borrar, por así decirlo, si se equivocan o no están conformes con su aplicación del pincel, bueno, solo cambien a color negro. Cansado del mismo ángulo de pincel, presiona F5 y rótalo. Como dije pueden usar cualquier tipo de pincel, yo usaré unos pinceles florales personales, no incluidos en la carpeta descargada, aprovechando esto de la descarga, tienes que ser amigo mío en Facebook, esperar que te agregue, ve a mi álbum de fotos y ahí estará un álbum de acciones, con su link de descarga y una descripción breve de él junto a más acciones, agrego acciones cada que puedo, tengo como 100 de ellos así que tardaré un poco en actualizar todos y hacer su respectivo tutorial. Ya que cada uno tiene su chiste, hazte amigo mío para estar actualizado, en la descripción del video dejaré el URL de mi Facebook. Esto fue una explicación breve, si quieres un mejor resultado, pues tómate tu tiempo, yo expliqué algunas partes básicas para sacarle provecho a tu nueva acción, lo que hagas con el depende de ti, aquí. Como puedes ver, estoy, restaurando los excesos, con color negro. Puedes hacer lo mismo si quieres en el futuro, por ahora me despido, espero te haya gustado, califica esta información, eso me ayuda muchísimo, no olvides suscribirte a mi canal de Youtube, y mi Facebook, hasta luego y gracias.